Buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. Nos acercamos al final del sorpresivo año de la COVID-19 y las presiones sobre los marginados y las marginadas de Colombia y del mundo no dejan de sucederse. El capital no renuncia a sus proyectos ni a continuar acumulándose en los bocillos de pocas personas, al tiempo que millones siguen excluidas y que el riesgo sobre la naturaleza, sometida a todo tipo de tóxicos e intervenciones indebidas, no deja de estar presente. De estos temas trata esta nueva misión de la vacuna y acá nuestros titulares. Primero, iduituango en emergencia permanente. Segundo, Perú, crisis de gobernabilidad. Y tercero, el fracking pende sobre el territorio colombiano. No deja de ser noticia Hidroituango.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 Es la voz de quienes padecen los rigores del poder la que siempre hay que escuchar, como sucede por estos días en Perú, donde miles se volcaron a la calle para impedir un golpe de Estado institucional y demandar un cambio en el rumbo de su destino. Por ahora lograron contener el descuadro institucional, pero sin levantar banderas alternas para que el régimen cambie de carácter y la justicia y la democracia popular llegue a su país. Veamos lo que nos comenta Raúl Sibeki sobre esta coyuntura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana en América Latina tuvimos los sucesos de Perú, que son bien importantes para poder tener un panorama de que también Perú se ha incorporado a esta onda de movimientos, de luchas, de movilizaciones abarcativas, que consiguieron un triunfo, aunque sea momentáneo fuertes protestas en Perú dejan al menos dos muertos y decenas de heridos. Este sábado, los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden cobraron las primeras víctimas del estallido social que inició tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Eh, Perú eh, vive una situación desde hace muchos años, por lo menos 20, quizá 30, de gran inestabilidad, de creciente inestabilidad en donde ningún gobierno, desde la caída de Fujimori en el año 2000, ha conseguido una legitimidad importante y eso ha llevado a que los últimos cinco presidentes hayan sido juzgados por corrupción. Uno se suicidó, Alan García, otros están prófugos, otros presos. El último presidente en ser procesado fue el Martín Vizcarra, que había ocupado el cargo en sustitución de Pedro Pablo Kuczynski, que también fue eh, vacado, también fue destituido por el Parlamento por corrupción. El caso Odebrecht ha sido una bomba para los gobiernos peruanos. Lo que revela esto es una enorme debilidad del Estado peruano. Martín Vizcarra fue destituido cuando faltaban apenas cinco meses para que dejara el cargo al próximo presidente, que debería surgir de elecciones en el próximo mes de abril, y fue destituido de una forma absolutamente ilegítima, o sea, legal pero ilegítima, porque la mayoría de los parlamentarios estaban en, una, en un camino de salvarse a sí mismos y de promover algunas reformas, como la universitaria, que eh, habían, habían impedido que una gran cantidad de universidades, de universidades privadas, las universidades Bamba, fueran este, cuestionadas y no pudieran seguir funcionando. El último episodio eh, fue la destitución de Vizcarra por parte de un parlamento donde la mayoría absoluta de sus integrantes, eh, más de 60, 67 creo, eh, están acusados de corrupción y de alguna manera... El destituir a Vizcarra era una forma de salvarse ellos. Y eligieron a este señor Merino y al señor Araos, un hombre que había tenido como primer ministro, que había tenido el 0,4% de los votos, menos de 5.000 votos, en un país de 30 millones de habitantes, de una forma absolutamente irregular, lo nombra Merino primer ministro. Eso provocó inmediatamente seis vías continuos de movilizaciones, sobre todo de jóvenes, en las calles y de una potente represión que se saldó con dos muertos, decenas de desaparecidos, que hasta ahora no se sabe dónde están, si están vivos o no, y más de 200 heridos. Esta situación generó un clima de ingobernabilidad muy fuerte, un clima de absoluta deslegitimación del Poder Ejecutivo que a lo largo de seis días de, ma de manifestaciones muy, muy potentes, no solo en Lima, en todo el país, llevó a que el propio Merino tuviera que renunciar. Quiero decir que en este proceso de, de, de movilizaciones tan potentes, incluso la derecha del país, representada por el diario El Comercio, por cámaras empresariales, dijeron, bueno, en esta situación es mejor que renuncie y que el proceso ese de impunidad en el que estaban inmersos los, los, los nuevos gobernantes, ese parlamento absolutamente ilegítimo, eh, llevara a que eh, tuviera que ser elegido un nuevo presidente que es el señor Sagasti, neoliberal, de centro, eh, que aparentemente no tiene casos de corrupción sobre sus espaldas, pero que es continuista respecto al modelo anterior. ¿Qué nos deja esta situación? Nos deja que en uno de los países donde la pandemia de coronavirus ha sido más intensa, eh, donde el número de muertos es uno de los mayores del mundo en porcentaje de la población, más de mil muertos cada millón de habitantes, este, y una cantidad muy grande de infectados, sistema sanitario inexistente, deficitario. Bueno, en esa situación este, eh, la población se lanza a la calle muy furiosa, muy enojada, en contra de, de, este, de este gobierno. Lo que viene ahora pues es una gran incertidumbre. Incertidumbre porque estamos en un momento en el cual la calle está activada, ustedes podrán, habrán visto y podrán seguir viendo este, escenas de plazas repletas de gente, de muchos jóvenes activados en la calle, y a su vez de un sistema político totalmente eh, no solo deslegitimado sino en el que ya pocas personas creen. El problema que hay es que eh, seguramente de las próximas elecciones no nazca un poder ejecutivo, un gobierno y un parlamento eh, diferentes a los actuales. En primer lugar, el modelo económico fuertemente extractivo, eh, muy volcado hacia la minería a cielo abierto, ese modelo no está en cuestión, O sea, las élites, las élites del país se empeñan en continuar con ese modelo, que es el que está causando eh, la gran polarización social, la pobreza, la informalidad que dominan en Perú y que ha hecho que la pandemia no pueda ser combatida de una forma adecuada. Ese modelo eh, lo implementó Fujimori en la década de 1990 y continuó sin cambios, ha seguido profundizando en los últimos 20 años de democracia, a pesar de cinco gobiernos que han pasado, y no hay eh, razones para pensar que haya una fuerza social capaz de deslegitimar este modelo económico. Creo que este es el principal problema que tiene el Perú. El segundo problema, ya lo mencioné, es la continuidad de un equipo político que no, está dando la, que no está a la altura de las circunstancias. El sistema político es totalmente corrupto, totalmente ilegítimo y eh, no hay un sistema político alternativo. Sube un, un presidente, supongamos, digno, no corrupto y rápidamente va a ser deslegitimado. Eh, aparte Esto es una herencia del fujimorismo. Aparte de que el fujimorismo en la, en la voz y en la candidatura de Keiko Fujimori este, todavía tiene un peso político importante, pero todos los partidos, salvo la izquierda, que una parte de ella, del Frente Amplio, votó la vacancia de, de, de Martín Vizcarra, eh, también tiene problemas en este sentido porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Creo que la inestabilidad política no se va a resolver en las próximas elecciones, lamentablemente. Creo que pa Perú va a seguir siendo un país con un estado muy débil, con una sociedad poco organizada, organizada insuficientemente, para decirlo con más justicia, y en ese sentido los próximos años del país no, no auguran nada positivo. Esto es triste decirlo, pero eh, espero y deseo que de esta crisis salgan nuevos movimientos, nuevas formas de organización popular, eh, como a, como, a, como Existen en Chile cientos de asambleas populares eh, que ahora se están reactivando después de un referéndum que no resolvió grandes cosas, pero que exigió una nueva constitución. Entonces, el panorama que se le presenta al Perú es bastante lúgubre. A mi modo de ver, no hay soluciones importantes o eh, soluciones de cambio de régimen porque el cambio de régimen no es solo cambiar al gobierno, es enterrar definitivamente el modelo extractivo, exportador, y eh, que genera más de un 60% de población con derechos recortados, en la informalidad, y en esa situación no creo que las cosas vayan a cambiar. Este es el panorama que tiene Perú, pero no es muy distinto al panorama que tiene América Latina. También tuvimos elecciones en Brasil, elecciones municipales, en donde los partidarios de Bolsonaro salieron debilitados, pero se fortaleció el sector de centro derecha. La izquierda tuvo un pequeño repunte en San Pablo, pero en el conjunto del país la izquierda sigue estando muy debilitada. Y es la situación de América Latina todo. Eh, hay movimientos, hay luchas, hay resistencias. Perú en esta semana anterior fue un ejemplo de que es posible en la calle y con luchas potentes, destituir gobiernos. Pero hasta ahí llega la fuerza, hasta ahí llega la potencia de los sectores populares. Creo que eh, si no se encara desde abajo proyectos de larga duración, esta crisis va a seguir horadando los sistemas políticos, las democracias y con un, con un trasfondo que es para mí el más eh, importante de todos. Hemos perdido proyectos de país, no hay un proyecto de país alternativo al extractivo neoliberal, no hay un proyecto de, de país alternativo a las locomotoras, minera, eh, etcétera, que tiene, como, como las que tienen allí en Colombia. Mientras eso no surja, mientras no haya una alternativa real, eh, que no la van a encarar las élites que se benefician, las clases dominantes,